A golpe de bastón defiendo mi pensión. A golpe de bastón defiendo mi pensión. A golpe de bastón defiendo mi pensión. A golpe de bastón defiendo mi pensión. Año trabajado, año cotizado. Año trabajado, año cotizado. Año trabajado, año cotizado. Año trabajado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 Defiendo mi pensión. A golpe de bastón. Defiendo, defiendo mi pensión. A golpe de bastón. Defiendo mi pensión. A golpe de bastón. Defiendo mi pensión. Y a ti, está ti que estás mirando. También te están robando. Y a ti que estás mirando. También te están robando. Y a ti que estás mirando. También te están, ¿También están, robando? ¿También te están robando. No nos miren. No nos miren. Estamos luchando por unas pensiones de los jóvenes, a ver qué pensiones van a tener, porque los que están jubilados ahora están viviendo como Dios todos. A todos les llega la pensión para todo. Pero los jóvenes a ver qué pensiones van a tener el día de mañana. Con la mierda de salarios que tienen ahora, qué pensiones les va a esperar. Muy bien, muy bien Bravo. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista, Pedro. Si eres socialista, escucha al pensionista, Pedro. Si eres socialista, escucha al pensionista. Y las pensiones no se venden. Las pensiones no se venden. Las pensiones no se venden, Y blindaje de pensión y constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. Pero bueno, no quiere, si sí se puede, pero no quiere, si sí se puede, pero no quiere, si sí se, sí se, no sí se puede, pero no quiere, y, sí, sí no y gobierne quien gobierne las prisiones se le divierte, gobierne quien gobierne las prisiones se le divierte, gobierne quien gobierne las prisiones se le divierte. Las pensiones no se venden, se sí, defienden. Sí, se venden. Las pensiones no se venden. Sí, sí, se defienden. Sí, las pensiones no se venden. Sí, sí, se defienden. Sí, es un derecho adquirido, no es caridad ni una ayuda pública. Es para la vida del trabajo, por una pensión digna. Así descendemos las pensiones, mirando al sol. Sí. Miguel, dale un poco la bota que te pisa. Bueno, ¡Escucha! ¡También está en su lucha! ¡No resellarás la bota que te pisa! ¡Lucha por un trabajo digno! ¡Y un día tendrás una pensión digna! ¡Revélate! ¡Levántate! ¡Mira a tu abuelo y a tus bisabuelos cómo lucharon! Dieron su vida por una sociedad con más dignidad! Carlos en el banco y mirando al sol, así nunca se puede defender la pensión. Me van a acabar los viajes, te ha El bonobud, el bonobud. Sentado en el banco y mirando al sol, así jamás podrás defender la pensión. Ay, le, le, le, le. Ay, le, le, le. No te quejes en la tienda, no te quejes en el mar, y ven con nosotros a la calle a luchar. ¡Ale, ale, ale. ale. ale. El miércoles 1 de mayo, gran manifestación en Vega con la Coordinadora Estatal de Pensiones de Cantabria. Es decir, que la Coordinadora Estatal de Cantabria por las pensiones no se manifestará el día 1 de mayo aquí en Santander. Acudiremos a Vega a partir de las 12 del mediodía desde la Plaza Mayor. Chicago que lucharon por la jornada de 8 horas y los abuelos de hoy luchamos por una pensión digna. Únete a la lucha. Todos a Torralavega a la lucha sindical. El 1 de mayo, pensionistas y abuelos en las calles luchando por dignidad, no las pensiones de miseria. Gobierne quien gobierne, las pensiones se, defiende. gobierno, Pedro. Gobierno, las pensiones se defienden. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Seguiremos en las calles, en todas las plazas de España todos los lunes. Somos millones. No a las pensiones de miseria, no a las pensiones privadas. Haremos una llamada al Partido Socialista Obrero Español y a Pedro Sánchez en general. Ya sabes con quién tienes que pactar. Y hace 100 años en Cataluña la huelga de la canadiense se conquistó la jornada de 8 horas en España. Y hoy los abuelos haremos honor a aquellos luchadores que lucharon por una sociedad y una pensión digna para los abuelos. Joven, escucha, también esta es tu lucha. Pedimos que no beses la bota que te pisa. <risa> ay, ay, ay, ay. Con Rivera con Rivera Joven, no gente los contratos de miseria que violan los derechos humanos. No beséis la bota que te pisa. Levántate, únete también llevas un abuelo dentro algún día, algún día también serás abuelo y pensionista. Pasa la voz, únete a la lucha. Pedimos unos sueldos y unos salarios y pensiones como el que va a tener el gobernador del Banco de España y el presidente de la COE. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha pensionista. Nunca. Las pensiones no se venden. Sí, Las pensiones no se venden. Sí, Las pensiones no se venden. Sí, no se Blindaje sí, sí, ve de, sí, de, de pensión. En la Constitución. Blindaje de pensión. En la Constitución. Blindaje de pensión. En la Constitución. Y gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Muchas gracias a todos y a todas y el lunes volveremos aquí de nuevo.